¿Qué tal, amigos del día? Me encuentro desde el sector La Loreta, específicamente donde empieza la obra del Puente a Desnivel. Acá los habitantes tienen un malestar y justamente me encuentro con la vocera de ellos para poder conocer cuál es el malestar que tienen en torno a la obra. Muy buenos días, señorita. Aquí estamos todos los moradores molestos porque esta obra no avanza, no avanza. Como usted puede ver, en este momento no se ve ningún trabajador, ningún encargado, ni siquiera los obreros. Que estén trabajando, esta hora dijeron un año ya se cumplió el año pero esto creo que ni un año más estará terminada nosotros no podemos salir bien porque nos han dejado la calle muy angosta desbaratado la salida, no han arreglado el polvo que nos ocasiona esta construcción nos enfermamos, nuestros niños se enferman, entonces esta obra debería haber avanzado más rápido, en otras obras he visto que trabajan Día y noche, creo que debieron hacer esto al inicial. Pero cada día esto no da señales de culminación. Otra este, molestia que creo que tenemos todos los oradores aquí. Nuestra pregunta es, cuando si algún día terminan la obra, ¿cómo nosotros vamos a cruzar señorita hacia el frente? Tenemos niños que estudian en la escuela que está cercana. Supuestamente esto va a ser una vía rápida. ¿Cómo podemos pasar si no hay proyección de un puente a desnivel para cruzar la calle? Estamos aquí en incertidumbre. Un puente peatonal en un este caso. Un puente peatonal. Eso que yo pregunto al ingeniero encargado de la obra, ¿cómo vamos a cruzar hacia nuestro destino al otro lado de esta calle? Si supuestamente, en lo poco que entiendo, dice una vía rápida, estos los carros van a pasar a mucha velocidad que no nos va a dar tiempo de cruzar. Es una obra que al, al, al estar inconclusa, se ha hecho este, los ladrones, se vienen a invadir en nuestra zona. A las seis de la tarde no se puede salir, ni siquiera nosotros que somos de aquí, porque vienen de otros sectores, no son los que son de nuestros sectores, los pillos, los ladrones, como se pueda decir, y de que nos atacan, vienen de otros sectores porque ven que esto está desprotegido. Entonces esta obra yo creo que debería de avanzar más rápido y darnos una respuesta, como le digo, cómo iremos nosotros a cruzar, en lo próximo. Bueno, ¿cuál es su nombre a mí? Leticia Rivas. Doña Leticia, también tenían un malestar ustedes porque sus viviendas tienen fisuras, sí. producto del inicio de la obra, y ya habían hablado sobre ese tema, ¿qué al inicio, ocurrió? Al, al inicio de la obra, cuando enterraban unos pilares, golpeando el pavimento, para que los pilares introduzcan hasta al fondo, para que el puente no se hunda, nuestras casas se movían peor que en el terremoto. Nos dijeron que teníamos que comunicar a un ingeniero encargado para que vengan a inspeccionar nuestras casas. En mi casa hay muchas fisuras que me dijeron que esas fisuras no eran ocurridas por, el, por el, la obra, que esas fisuras se habían hecho solas prácticamente. Entonces no nos dan solución y no es solo mi casa, es muchas casas de nuestro, que estamos cercanos a esta obra. Hay muchas fisuras en las casas. Ok, gracias, doña Leticia. Bueno, para los internautas del día, así está en estos momentos la obra del paso de desnivel que se construye acá sobre la avenida Walter Andrade. Pues en, al menos en la parte alta no hemos observado a trabajadores. ¿Está abandonada o, o qué pasó con esta obra, ustedes que habitan acá? Esta, esta obra está semi-abandonada. Hay días que hay trabajadores, hay días que no hay, los ingenieros, de obra, de los inspectores, contratistas, no sé quién será, que son los que cascos blancos, los veo muy poco. Más suelen estar los cascos anaranjados, que creo que son los obreros, pero no son perennes. Hay semanas que están completas, hay semanas, como usted ve ahorita, está vacía. Así, ¿cuándo va a avanzar la obra? Bueno, en torno a este caso, a los retrasos en esta obra y también en el, la obra que está ubicada en el sector de Playa Grande, específicamente en la parroquia Nicolás Infante Díaz, al día se ha comunicado con el ingeniero Humberto Sandoya de Obras Públicas en reiteradas ocasiones a través de llamadas. ...a través también de mensajes de WhatsApp... ...y no hemos tenido ningún resultado por parte del director de obras públicas... ...el ingeniero Humberto Sandoya. Queda el espacio abierto para que nos informe sobre qué ha pasado tanto con esta obra... ...de la avenida Walter Andrade y con la obra del sector mmm, Playa Grande en la parroquia Nicolás Infante Díaz. De acuerdo con nuestros internautas, dice Yoba Yajo, le tiran la culpa al Paro Nacional por el retraso de la obra... ...y la realidad es porque no le pagan a los contratistas, dice una de nuestras internautas. Otro dice, ¿dónde están los asambleístas que fiscalizan la obra? esas son la, los, Esos son los comentarios pues que nuestros internautas están haciendo en esta transmisión en vivo. Doña Leticia, agradecemos su compañía, agradecemos su información también, estamos aquí pendientes. Gracias a todos ustedes por haber estado junto a nosotros. No se olvide que estamos... En www.aldia.com.es una, una obra, ¿cómo pudieron empezar otra? Yo creo que debió ser terminada una obra y para realizar otra. Es como que uno tiene una vivienda construida y quiere tener otra casa, creo que esperamos terminar esa para hacer la otra. Pues aquí, imagínense, otra obra inconclusa. Así es. Ok, gracias. Ahí está, pues, el avance también que nos ha dado Doña Leticia en torno a su apreciación por esta obra que está ubicada acá en la Gualtar Andrade, Dice Patricio Zambrano, pura pantalla. Esos son los mensajes de nuestros internautas. Les decía, no se olviden de seguirnos a través de www.aldia.com.es y escucharnos a través de la 104.3.